Mis campeones, les saluda Gilmar Rusen y este pequeño video es para informarle sobre unas familias que me han enviado videos. Les dejo el video de una señora que necesita, nos muestra su hogar, su familia y si ustedes pueden donarnos una librita de arroz, una librita de pap, un tomate, una cebolla, aceite. Lo recibimos con todo amor, con todo gusto. No se les olvide que eso lo hacemos con mucho amor mis campeones. Suscríbanse a este canal para que nos sigan apoyando. Gilmar Rusen, ahí los veo con el video de la señora. Dios les bendiga, mis campeones. Chao, chao. Buenas tardes, hermano Mi nombre es Manuel Alvarado. Este Vengo por acá a pedirte una ayuda para ver si ustedes me pueden ayudar. Esta es mi casa. Este es mi pequeño. Mi hijo tiene 7 años. Se llama Guillermo Travieso. Esta es la cocina. Y este es el cuartico donde yo duermo con mis pequeños. Y este es mi pequeñito que está dormidito. Dios le bendiga, Germán. Espero me puedan ayudar. Que Dios se le siga multiplicando todo lo que hace. Envidizarlo. tarde.